Bueno, pues ya estamos en la zona de Crash Test y nos hemos venido un día antes, porque mañana esto va a ser un hervidero de compañeros, porque cuando hay Crash Test pues es una pequeña locura con participación de compañeros de carrocería, de movilidad, case, de multimedia, de muchos departamentos, con lo cual va a ser un poco jaleo. Entonces me gustaría explicaros ahora un poquito qué es lo que vamos a ver mañana. Vamos a pensar que lo de mañana es una película y tenemos dos protagonistas. El protagonista bueno, que es el coche, y el protagonista malo, que es el, que es el, eh, que es el muro. ¿Por qué lo llamo el protagonista malo? Porque este muro tiene 36 toneladas. Es un muro indeformable, con lo cual el vehículo, cuando se golpee contra él, todos los daños van a recaer en el vehículo. Este muro no va a absorber absolutamente nada. Este muro se colocará en estas líneas que vemos aquí y el vehículo, a 15 kilómetros por hora, golpeará contra ese muro directamente. Eh, golpeará, eso sí que me gustaría especificarlo, exclusivamente sobre el 40% de la parte frontal es decir, en el lado del conductor y con una pequeña inclinación de 10 grados. Esos 10 grados de inclinación de alguna manera representan la maniobra de evasión que hace un conductor cuando ve que se va a golpear, quiere evitarlo y pega un volante hacia la derecha, con lo cual eso sería el crastes delantero. Al fondo, al fondo veis lo que nosotros llamamos el toro, que también es una especie de vehículo, como veis tiene cuatro ruedas y tiene un gran paragolpes. Eh, el vehículo estará estático y recibirá el alcance del toro en la parte posterior, también con una inclinación como hemos visto o como hemos comentado para, para el crash test delantero. Este vehículo, bueno, pues mañana estarán por aquí los compañeros de movilidad Case y se encargarán de todo lo que es la parte sensórica, es decir, de colocar los sensores, sensores en la parte frontal, en el habitáculo, en la parte trasera y esos sensores lo que nos permitirán luego sacar unas lecturas, sacar unas gráficas para medir cuál ha sido la evolución de ese vehículo a lo largo del golpe para conocer cuál ha sido su respuesta. Muy bien, entonces tenemos el muro, tenemos el coche, tenemos el toro para el crash trasero y si os quería enseñar a modo de anécdota o de curiosidad eh, por qué, porque más de alguno lo habrá escuchado y en las visitas también nos lo preguntan, ¿por qué decís que la zona de crash test se llama la rampa? Bueno, pues es muy sencillo porque actualmente veis cuál es la dinámica. Existe un gato central que va por este raíl y arrastra o bien el toro, o en el caso del golpe delantero, arrastra el coche. Lo arrastra por debajo y luego lo libera. Muy bien, esta es una, parte de, es una manera de hacerlo más moderna. Antiguamente se hacía una rampa, es decir, como veis aquí en la maqueta, existía un, una especie de remolque que subíamos y luego, por gravedad, se soltaba. Se soltaba, el vehículo iba montado encima y en un momento dado lo liberaba y se golpeaba. Entonces, de ahí viene que a la zona de crastes, la denominemos incluso actualmente, vamos a la rampa. Bueno, os lo he contado muy rápidamente, de manera muy sencilla, pero mañana ya os digo que lo vamos a ver. Y mañana hablaremos con los técnicos, con todos los especialistas y seguro que alguna cosita nueva os podemos contar. Así que nada, lo vemos mañana. Bueno pues ha llegado el día del crash test, eh, como podéis ver ya está todo preparado, el muro está colocado y nuestros compañeros ya están trabajando para ultimar los últimos procesos que quedan previos al crash test, tenemos a Chema de Movilidad Case y a Alejandro y a Javier ya les conocemos, ayer os comentaba que este crash test se realiza conforme a los estándares RECAR, bueno pues vamos con Javier para que nos recuerde cuáles son esos estándares RECAR, hola Javier, hola, cuéntanos qué significa eso de que el crash test lo realizamos conforme a esos estándares que comentamos. Eh, muy bien, ahora vamos a dar un golpe delantero ¿vale? del vehículo contra, contra el muro y para que el golpe sea homologado según el protocolo RECAR debe de cumplir tres parámetros. El primero de ellos sería la velocidad de impacto, que debe estar entre 15 y 16 km por hora. El segundo sería el solape de, del golpe entre el vehículo y el muro, que tiene que ser un 40% de la anchura del vehículo en su lado izquierdo. No es un golpe eh, en, to, en, su, en la totalidad del frontal, ¿verdad? en su anchura completa. Y el tercero sería, debemos de simular eh, la maniobra evasiva que va a tener siempre un conductor que considera que va a tener un impacto contra otro objeto. Para simularlo lo que hacemos es girar el muro 10 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, para que el golpe no sea completamente frontal. Simulamos ese, ese volantazo, ¿verdad? Correcto. Ayer comentábamos, porque lo recordéis, que el vehículo se estrella a 15 km por hora, bueno, viene a simular un golpe a unos 30 km por hora en, en ciudad. Digamos que simula uno de los golpes más típicos urbanos en ciudad. Vale, una última pregunta y es un poquito a modo de, de anécdota. Vemos esas pegatinas, ¿para qué valen? Muy bien, nosotros lo que, te, lo que tenemos que saber es cuando, se recibe, cuando el vehículo recibe el, el impacto, cómo se hace la transmisión de daños hacia, hacia atrás. ¿Vale? Entonces, en puntos muy concretos colocamos una serie de pegatinas y esas pegatinas lo que nos van a indicar es el desplazamiento que van a tener una pieza respecto a la otra. ¿vale? Y también lo que hacemos es, antes del golpe, medimos la holgura o la distancia entre piezas y después del golpe lo volvemos a medir y vemos la variación que ha tenido por ese impacto. Perfecto. Bueno, pues como veo que está todo colocado, os dejamos que trabajéis. Vemos ahora el test y os emplazamos para después para comprobar qué es lo que ha sucedido. Muy bien. Muy bien, gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues hay que estar aquí para oír el golpe del, del coche cuando se estrella, porque la verdad es que da pena. ¿eh? Un coche tan bonito, un coche tan nuevo y ver cómo se golpea contra el muro y cómo suena. La verdad es que es una auténtica pena. Eh, vemos los daños, son bastante evidentes, pero por lo que hemos visto en otros vehículos, yo creo que no es nada, nada diferente, aunque parezca un daño importante. Alejandro nos lo va a contar. Alejandro, cuéntanos, ¿qué, qué es lo que, lo que podemos apreciar así a simple vista? Bueno, es un golpe normal. Tenemos que, primeramente, bajarlo al taller y medir la, la estructura, a ver si ha habido movimiento en los largueros. Pero, normalmente, ese, el faro queda dañado, el capó, golpes y, y la aleta, ¿de acuerdo? Cuando, cuando bajéis al taller luego entiendo que, que comprobéis cómo están las traviesas, si han absorbido el golpe, si los largueros se han recogido o si los daños llegan a cualquier otra zona del vehículo que no, entiendo que no es lo normal. ¿no? Efectivamente, con el medidor que medimos la primera vez volvemos otra vez a medirlo ¿eh? y vemos el desplazamiento, en este caso puede haber eh, habido un desplazamiento en ancho ¿eh? pero que se ha creo, que, un poco, quizás, creo que creo ¿no? que la traviesa que es de aluminio se habrá comportado perfectamente, o sea que habrá absorbido bien el, el impacto. Vale, nos vamos si quieres a la parte de atrás, porque yo creo que el impacto trasero es un poquito menos evidente, ¿verdad? De hecho yo desde aquí prácticamente, si no me dicen que ha habido un crash trasero en ese lateral derecho, pues prácticamente no lo veo. Mm, tiene que ver mucho con el paragolpes, al ser de plástico vuelve otra vez a, a, a, a conformarse Recupera muy bien la forma, ¿verdad? Sí. La traviesa sigue siendo también de aluminio, habrá absorbido bastante bien el, el impacto y, por lo que vemos, en el capó no hay movimientos excesivos. Yo creo que no hay ningún... Las pegatinas de las que hablábamos antes, ¿verdad? No revelan que haya habido ningún movimiento Y no hay excesivo. ningún desplazamiento, parece sí ser. Que, sí que es muy llamativo, porque luego lo veremos en el taller cuando lo desmontes, ver cómo recogen esos absorbedores como si fuesen un fuelle, que son los sistemas de deformación programada, cómo absorben el golpe, cómo el paragolpes al ser plástico también recupera muy bien la posición, con lo cual, estéticamente el golpe... Es pequeño y luego por dentro ha funcionado el coche o ha actuado como tendría que haber actuado, ¿verdad? Perfecto, la verdad es que además las traviesas de aluminio funcionan. Vale, pues te emplazamos para verlo después en el taller. Cuando lo hayas desmontado vemos por dentro qué es lo que ha sucedido. Sí, medimos ¿vale? y vemos el movimiento que haya tenido. Pues nada, muchas gracias. Venga, Gracias nada. Alejandro.